嗯 Jo, mira cómo está el mundo, tú. O sea, el mundo está devastado, eh, ya os lo digo. Jo, tónico impermeable. Papá, me estoy muriendo. Eso es lo que hay. Siempre pensé que la raíz me acabaría matando, pero también que viviría para siempre, como tú. Pero no todos somos héroes. Tú eres la única persona en el mundo que cree que puede derrotar a raíz. ¿Te das cuenta? El resto de nosotros nos limitamos a intentar vivir a duras penas. Ellen y yo tuvimos que seguir viviendo cuando nos dejaste. No te voy a pedir que pares, ya no. Pero sí que no asumas que lo que haces es sacrificarte por nosotras. Ya hemos sacrificado bastante. Tu hija que te quiere, Nadine. Vale, y tenemos una tarjeta. Ojito, ¿eh? Esta tarjeta nos va a servir para abrir unas cuantas puertas de la base que están cerradas. Como ya decía el libro. Así que eso está nice. ¿Qué es el laberinto? Aquí está la torre. Que es la torre donde, donde en teoría tenemos que ir. Hay un laberinto en la torre. Eso dice. Vale, pues vámonos para afuera. Señoras y señores. Bienvenidos al mundo... Devastado. Cágate, ¿eh? Esto parece un fallout, chaval. Vale, ese es uno de los tochos, ¿eh? Uf, y ahí dentro también hay. Cuidado. En Puta. Oh. Estos son maturos, eh, los, los grises son un poco maturos aquí ¡Ya está! ¡Menos mal! Nada, vale, vámonos para abajo, vámonos para el puto metro. Hemos llegado al punto de control. Vale, a partir de aquí... Si queremos, podemos volver a la base. Vamos a recargar los corazones de dragón y la munición. O podemos seguir, ¿vale? Vamos a seguir. Porque quiero avanzar rápido. Por lo menos hasta donde nos hayamos quedado. Aquí empieza. Estos caen de un tiro, ¿vale? ¿Esta es la... la movida? No, no, no, no, no Joder, Me he equivocado Sí. Hostia, mortaja no, mortaja no vale, Si me da uno más, me, me hace sangrar, eh El cabrón de la mortaja Es un pesado, tío no, no, no, no, no, no, no, no, estoy jodido, tú. no, me acordaba de este, tú. Uh, no, no, no, no, no, no, uff. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, no me acordaba de la mortaja, chaval ¿Cuál es el problema aquí? Es pues que te vienen 80.000 de estos Pero 80.000, ¿eh? Y estos son los principios, o sea, luego vienen 80.000 más, tío oh, oh, oh, oh. Otra vez mortaja Cuidado, Esas flechas, tío, son lo peor de la vida por fin la onda expansiva que te tira la cabrona uff cuidado no, cuidado no, no. cuidado cuidado ese ataque tío se ha escapado otra vez A la esa, Toma 497 Joder, que tira con la cosa Uhu -huh. con mortaja eh, eh, eh, eh, eh. Cabrones, mira, mira cuántos vienen Mira cuántos vienen uh. Lo que me gusta de este juego es que no te, da, no te da descanso, tío No te da puto descanso, tío ¿Te has cargado la mortaja? Pues cárgate estos 80.000 que te vienen. Todo el rato, tío. Pero hay algo que me da más miedo que la mortaja, eh. ¿Tú estás vivo o qué? Cuidado con este. Oh. Oh. aquí, gordo. Sigue ahí, eh. Es que lleva una machín, un tío, el cabrón. No vas como revienta eso, tío. Un poco uh, ha sido peligroso, pero muchísimo, eh. Dios, pero cuánto pierde. Tiene una hostia, tío. Bueno... Echa para atrás, echa para atrás. No, este no. Oh, qué asco da, tío. Os presento a mi propia pesadilla, tío. Solo lo puedes atacar cuando te ataca él. Hay que baitearle. Si es que es un cabrón, tío. No. Encima te da. Y ahí está, hijo puta. Da un asco, tío. Ha sido peligroso. Y te deja sangrando, tío. Es que fue lo peor. Vale, ya estamos, chavales. A ver qué hay aquí. Vale, mortaja. Vale, aquí está el punto de control. Por fin. Tiene recursos suficientes para mejorar un arma o una pieza de armadura. Vale, esto me da igual, vamos a por el boss y luego luego lo mejoramos todo. ¿Cuál es el boss? Pues os lo podréis imaginar. Es la mortaja. Que viene a por nosotros. Oh. Imagina, todos los colegas estos que le ayudan. Y cuidado con las flechas que nos tira, ¿eh? Porque cada flecha nos va, nos va a quitar bastante y nos va a hacer sangrar. Y la onda esa expansiva, tío, te revienta el culo. vida la mortaja, aquí. La onda, la onda, la onda, Uf. No puedo curar aún, eh. A aquí mortaja, cabrona, ¿dónde estás? queda más vendas no. Uh. No, no, no, no, no. Podrán, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Vale, vale, 14 balas, eh. Cuidado, cuidado con la mortaja. Cúrate. No la veo, eh, no la veo. ¿Dónde está? Quítala. Cuidado, cuidado. cuidado. ¡Uah! Qué bestia, tú. Cabrona, ¿dónde estás? ¡Muere cabrona! Así que nada, con esto lo vamos a dejar, espero que os haya gustado Ya sabéis podéis dejar vuestro like si os gusta el contenido Suscribiros al canal si os gusta también este tipo de contenido Y lo dicho, os podéis pasar por mi canal de Twitch, ¿vale? Twitch.tv barra lo tenéis abajo en la descripción Os podéis suscribir al canal totalmente gratis utilizando vuestro Twitch Prime, ¿vale? Vinculais vuestra cuenta de Amazon Premium Y lo tenéis Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Adiós.